Tengo miedo. Mi vida depende de Cristian ahora mismo. Esta aquí es el área de aterrizaje. Vamos a subir a nuestro vehículo a la montaña. Y aterrizamos justo. Señores, qué local! Bienvenidos a un nuevo video para quienes no me conocen. Mi nombre es Vera y esto es Turismo de Isla, señores. En el día de hoy yo me encuentro en Jarabacoa. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es... Literalmente algo que yo he tenido muchísimo tiempo queriendo hacer y es... Tirarnos de por allá, de esas montañas que están a mis espaldas. Vamos a hacer parapentes. Una aventura totalmente, vamos eh, diferente. Y llena de adrenalina porque, señores, ¿sabes es lo que tiraste de, de una montaña. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Mientras tanto, estamos aquí en el área de... Aterrizaje, que es la que está aquí a mis espaldas. Eh, según explicó el instructor, nosotros no vamos ahí en uno de esos vehículos que están aquí atrás Vamos a subir hacia la montaña y de allá No tiramos El costo de la experiencia para que lo tengan pendiente son unos mil pesos dominicanos Realmente uno dura unos... Me estaban informando los muchachos, de 10 a 20 minutos como máximo en el aire ¿Por qué? Porque todo va a depender de las condiciones climáticas en las que todo se encuentre Y si están favorables si todo está a nuestro favor, entonces si corremos con suerte, vamos a volar por lo menos unos 15 minutos, que eso es lo estimado. Todo pinta que la cosa va a estar buena, que la cosa va a estar bien. ¿Por qué? Porque hay una brisita agradable, no hay ninguna nube rara, ninguna nube extraña de lluvia ni nada por el estilo. También para que lo tengan en cuenta, si ustedes van a venir, traten de venir lo más temprano posible, coordinen con los muchachos que, que manejan este tipo de cosas. ¿Por qué? porque me dicen que el mejor tiempo para volar, o sea, la hora más favorable, es durante la mañana entonces esa adrenalina que uno vive tirándose y qué sé yo, viendo las montañas, el paisaje es súper súper súper bonita si ustedes le tienen miedo a las alturas, lo que sea, o sea, no se preocupen señores, Esa adrenalina es lo que dura en un par de segundos en lo que uno corre para uno poder eh, despegar y uno se tira desde las montañas que están aquí a mis espaldas uno, tienen una altura de aproximadamente 900 metros, me informaban los chicos aquí o sea, casi un kilómetro de, de altura pero igual uno lo que hace es que ellos se mantienen como que bordeando eh, la zona para poder aterrizar aquí entonces el vuelo así súper chévere, super nice, dura su par de minuticos bacano pero es un tiempo lo suficientemente bueno para uno poder disfrutar y poder vivir esta experiencia chula, única, inigualable yo en verdad estoy pendiente, quiero ver qué es lo que va a pasar y nada, vamos a darle, vamos a darle Llegado, le confieso que tengo un poquito de miedo. En verdad, yo voy a esperar a que toda la gente se tire y yo voy de último porque uh, uh, tengo miedo. Les que... Tengo miedo! ¿Tienes miedo? ¿Tiene miedo! ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Okay. Okay. <risa> Tenemos miedo aquí señores, pero... Estamos activos, ¿verdad? Estamos vivos, que es lo que importa y uno, ¿Y se... uno se siente un poquito más tranquilo cuando uno ve a los otros saltándose hacia el suicidio Pero... Todo está en orden, todo está bien Ellos van a disfrutar la vida como se debe Ese pequeño momento se llama felicidad. Me están preparando aquí. Cristian, mamá, esa vaina bien. Adiós, agarrar la cariño. Cristian. 100%. <risa> Mi vida depende de Cristian ahora mismo. Cristian sabe la responsabilidad que tiene. Uh -huh. Es real, señores. Tengo el casco fuerte. <risa> ¿Cómo te sientes, Laura? ¿Tiene que Feliz. Feliz. Yo flores? me siento asustada. Yo quisiera hacerte la felicidad que siente ella ahora mismo. Uh, uh, tengo miedo. Ay, señores. En verdad yo ni sé qué decirle. Tengo miedo. <risa> Estamos va a ser el abrazo del video. Vamos caminando. Bien.